Yeah. Yeah. Esa girl me tiene a mí Me hace volar y sin ribotril No sé qué pasa por aquí Y me volvió a dictar. Si me miras de esa forma, no me va a resistir. Está bien, lo intenté, puse, déjate ir. Ya, ya verás. Corona, yeah, yeah, working me, eh, working me. Eh, ella baila truck en la street. Eh, street yeah, yeah, working me, eh, working me. Eh, si soy si, Rihanna, ella me trabaja. Working me, eh, working me, work me. Ella me workea. Uh, working me, working me. Ella me workea. Uh, uh, Tú eres mi droga como demente. Te miro y me dejas demente. Los jueves sube por la TV Por ti a la otra larga. Sale jugando Nintendo Pásame el y que yo lo prendo Yo sé que tú sientes